Hoy vamos a comparar eh, dos técnicas de interpolación eh, tratando de resolver eh, un mismo problema. Si recuerdan en el canal ya hemos publicado varios tutoriales donde usamos la geoestadística. Esta vez no vamos a usar geoestadística, esta vez vamos a intentar usar técnicas de inteligencia artificial, específicamente de Machine Learning, para tratar de interpolar de variables, el mismo problema. Imagínense que tienen eh, una nube de puntos un conjunto de puntos y que en cada uno de esos puntos yo conozco el valor de la variable en ese punto supónganse que estamos hablando de robos en una ciudad eh, como lo vimos en el ejemplo anterior que está en el canal y que lo pueden ver acá acá arriba ahí lo pueden ver o que son variables por ejemplo eh, hidrológicas son de repente precipitación puede ser evaporación eh, o alguna variable relacionada con algún contaminante en el suelo eh, agua subterránea, algún elemento químico presente en agua subterránea o también variables relacionadas con minerales, la concentración o la ley de algún mineral en, en algún yacimiento minero, eh, por ejemplo, cobre, litio, eh, oro, cualquiera de estos minerales. Entonces, el problema que tenemos es, siempre tenemos una base de datos con muchos puntos y su valor puntual, pero entonces necesitamos conocer el valor de esa variable en puntos que no hemos muestreado. Si no hemos muestreado esos puntos, que inclusive es muy difícil desde el punto de vista económico que lleguemos a muestrear todos esos puntos, entonces eh, con naturalidad podemos aplicar eh, la geoestadística, como una técnica que ya vimos eh, en, en qué consiste la estadística, cuáles son las bondades, incluso está el curso completo que lo pueden ver acá, aquí pueden ver la primera clase del curso completo ven el curso completo, totalmente gratuito también el curso está montado gratis en la plataforma Udemy está totalmente gratuito, en la descripción del video tienen los links para ir a ese curso y, y los que no lo han visto, no lo han hecho, lo puedan ver pero ahora entonces, eh, producto de algunos comentarios, incluso de suscriptores que me han escrito al correo y que han dejado comentarios en los videos entonces eh, se nos ha planteado otra duda o se nos ha planteado otra forma de resolver ese problema de interpolación o de análisis de variables espacialmente distribuidas por eso es que vamos a intentar aplicar técnicas de inteligencia artificial y de machine learning para esa interpolación entonces aparece la primera duda, ¿cuál es la primera duda? Eh, no conocemos la inteligencia artificial o no sé de matemática las técnicas son muy difíciles de aplicar porque no soy programador entonces comienzan esas excusas y les digo que es cierto, es cierto, es muy cierto eh, son técnicas que requieren el conocimiento por lo menos básico de estadística y de matemáticas pero que hoy en día hay herramientas de uso libre que nos permiten aplicarlas de manera bastante sencilla ya si necesitan investigar más o están haciendo una tesis en esa área entonces si sí pueden ir a revisar y a profundizar en el método. Por ahora eh, voy a darle un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy rápido eh, usando eh, Python. Para probar los algoritmos de Machine Learning en interpolación vamos a aplicar eh, tres pequeños pasos. El primer paso es obtener nuestro set de datos que sería este que tenemos acá en Excel. Eh, un segundo paso que sería visualizar estos datos el tercer paso sería entrenar nuestro algoritmo de Machine Learning para nuestro set de datos y verificar la bondad de ese entrenamiento o la confiabilidad de ese entrenamiento. Y un último paso, hacer precisamente la predicción, que sería interpolar un valor desconocido que no está en nuestra muestra de entrenamiento y ver eh, cuál es el resultado de interpolación que nos da el algoritmo de Machine Learning. Entonces, veamos este set de datos, son valores X y Y, Vamos a usar para este ejemplo eh, la cantidad de robos, por ejemplo, o esa sería la variable a interpolar. Ustedes pueden usar esta misma metodología para interpolar cualquier otra variable. El segundo paso es implementar los algoritmos de eh, Machine Learning. En este caso voy a usar la librería Orange, que es una interfaz gráfica eh, muy amigable que tiene como backend a los, las librerías de inteligencia artificial de Python. Y aquí cargamos nuestro archivo de datos. Como ven, son tres valores numéricos. Aquí tenemos que decirle cuál es la etiqueta de nuestros datos. Le vamos a colocar aquí target. Le estamos diciendo que la etiqueta o variable interpolar, en este caso, sería el, la cantidad de robos en una determinada zona de una ciudad. Vemos aquí nuestra tabla de datos ya cargada. Nos, nos pone eh, en sombra o, o en oscuro la etiqueta de los datos. Por acá nos da un reporte de la cantidad de datos y de los posibles valores anómalos o datos faltantes. En este caso no tenemos datos faltantes. Vamos a inspeccionar nuestros datos en una gráfica de dispersión. Aquí la tenemos. En esta gráfica vemos en el eje X y en el eje Y los datos que teníamos y cada uno de los valores de cantidad de robos en cada zona. Si nos paramos arriba de cada punto, entonces ahí tenemos la cantidad de robos. Incluso podemos tener una visualización por tamaños de cada uno del valor de la variable en cada punto. Vamos al segundo paso. El segundo paso sería entrenar nuestro algoritmo de Machine Learning. Aquí tenemos disponibles varios de los algoritmos. Vamos a empezar con el KNN, cada vecino más cercanos Aquí Orange lo hace bastante rápido. Lo más importante aquí, quiero que presten atención, es revisar las métricas que miden la confiabilidad de nuestra etapa de entrenamiento. Aquí tenemos estas métricas. Yo voy a revisar el error cuadrático medio y por aquí está el promedio de los errores. Aquí lo tenemos. Por supuesto, debemos seleccionar el algoritmo que nos arroje en menores errores. Ya tenemos entonces nuestro eh, algoritmo entrenado. Vamos a pasar al proceso de predicción, que sería la siguiente etapa. Yo lo que voy a hacer para efectos didácticos es revisar acá la gráfica y en esta gráfica vamos a predecir el valor de la cantidad de robos, por ejemplo, en esta zona que está por aquí. Vamos a ver y vamos a ver a los vecinos, a los puntos que sí medimos y que forman parte de nuestro entrenamiento, por qué valores están. Si se fijan, miren los valores como están. Vamos a predecir, por ejemplo, un punto que tenga esta coordenada X y esta coordenada Y. Nos vamos a Excel y construimos un pequeño fichero de predicción lo tenemos con los valores que dijimos en este caso solamente la X y la Y porque vamos a la etapa de predicción abrimos acá y hacemos la predicción en este caso este primer algoritmo nos dice que la cantidad de robos en ese punto que seleccionamos estará cerca de 3 robos si vamos a la gráfica de dispersión otra vez en nuestros datos tiene bastante sentido porque está en esta zona que está acá si vemos los valores aproximados cercanos a esa zona eh, tiene bastante sentido sin embargo, este no es el único algoritmo que vamos a usar en los siguientes videos. Vamos a implementar otros algoritmos de Machine Learning, inclusive vamos a comparar eh, cuál es el mejor algoritmo o el mejor predictor para nuestros datos. En la descripción del video les dejo un link de otro video donde explico detalladamente cómo funciona el algoritmo de vecinos más cercanos, inclusive el link del curso completo de Machine Learning para los que son nuevos en esta rama de la inteligencia artificial. Por ahora solo quería compartir con ustedes eh, otra aplicación de la inteligencia artificial, en este caso en la interpolación de variables espacialmente distribuidas como un método alternativo a la geoestadística. Hasta acá este video y en próximos videos estaremos aplicando otro de los algoritmos, inclusive eh, como les mencioné comparando eh, cada uno de estos algoritmos. Hasta acá el video, eh, nos vemos en el siguiente video. Chao.